A real Rice for Trice Chop, la escuda Silva, el nuevo era para que tenga con quién es que me y con quién no. A mucha, lo hice a los traps. Yo ando de solo, digo, vasco. Los niños no te acompañan si es, si es para ir a la tumba. No te metas con nosotros que acabas mal. A nosotros nos te a terminar en prisión. Eso sí, ten en cuenta lo que vale tu cuidad. No te metas con nosotros. Nosotros que ibas con nadie, va a prisión. Los, B, los de USD no a la prisión porque tú lo dejas. Tiene que ser porque lo dice la compañía, tú no eres de la beca, vamos subir es ese de producción, I love you destruction. Digo, digo, mami, 127, todo dictame es ese es mi droga, es mi gente, lo coman también otro que me apoya, no nos olvidemos de toda la gente que me exige. Ahora por favor, os digo mario 2213 20, 203 se ha metido en el vídeo Cuidado con los maestros, y si no es de coña porque así te encontramos, te hacemos morrar la cucusa yo, no, yo no digo como dice mora yo lo no cumplo me da igual acabaré en prisión pero acaba, acabaré en el, el curso bien jodido Tú acabarás bajo tu mientras yo acabaré en prisión por favor yo te pido, quiero solucionarlo antes de que lleguemos a eso. Ahora yo no tengo miedo, no tengo miedo, por Dios tampoco tenemos miedo, no tenemos miedo para míte, no tenemos miedo, no sé que este tema me va a pasar, a mí, pero tiene que salir, porque ha pasado lo inesperado, ha pasado lo inesperado. Ay, Diego, no sepit. DJ Santiago DJ Dani. Santix Studios. V S D E E. Y si sí, al videoclip me lo hemos currado. Porque esto es más para soltar mierda. Y que estamos de frente. Ya sabéis dónde estamos en centinario. Viene por nosotros. Si tenéis cojones vamos a guardarlos. No tenemos miedo. No es así sepáis que la familia os pues espera para repartir los hostias y que, y que la día es más grande. pues como pues, así va. Y, y, ah, ah, ah, ah, y si sí, esta vez ya la utilicé, pero había que utilizarla para esto. Mira. Ya me ya escriben me, me pidiendo perdón. ya no vale. Vais a quedar retratados. Retrataditos Retratados Forever, For Human Trap, Yipot Mitna